Bienvenidos un día más a Tiempo de Misterio. Hoy, en Tiempo de Misterio, hablaremos de las mesas parlantes. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad. Parece ser que el uso de las mesas parlantes es algo muy antiguo. Un militar e historiador romano del siglo IV llamado Ammianus Marcellinus, ya describía que en la época utilizaban una especie de mesa con una losa encima donde estaban grabadas las letras del abecedario. Del techo suspendía un hilo y en su extremo un anillo. Por medio del balanceo del anillo, a modo de péndulo, se transcribía los supuestos mensajes espirituales. Ya en la Iliada de Homero se hace referencia a las mesas otorgándoles poderes esotéricos. Mesas de tres patas estaba construyendo para disponerlas en torno a su bien construida sala. Les había puesto ruedas de oro forjado para que pudiesen acudir por sí mismas al banquete de los dioses, a su voluntad, y volver luego dejando perplejo a todo el mundo. La comunicación moderna con los espíritus y el uso de la mesa Comienza en 1848 en Hildesville, Nueva York, con las hermanas Fox, después de que afirmaran ser testigos de una serie de fenómenos paranormales, comunicaciones con los espíritus a través de un código de golpes o raps que recibían a las preguntas que las hermanas Fox formulaban. A partir de entonces empezaron a proliferar los médiums, intermediarios entre los muertos y los vivos, que se servían principalmente para sus comunicaciones del trance mediúnico, las mesas parlantes, la escritura automática y la planchette precursora del tablero Ouija. Por esa época se puso de moda la tiptología o mesas parlantes o giratorias, que era una forma de comunicación espiritual utilizando una mesa, normalmente de velatorio, con tres patas y donde los participantes ponían las manos encima de ella formando un círculo la mesa se balanceaba y sus patas golpeaban contra el suelo estableciéndose un código de comunicación ese hecho tan insólito llamó la atención en 1854 de un erudito escéptico profesor filósofo y escritor francés llamado Hippolyte León de Lizar-Rivail o más conocido por todos como Alan Kardec que llevado por la curiosidad y empujado por algunos amigos que asistían a dichas sesiones decidió investigar el fenómeno topándose con una realidad alejada de sus convicciones y creencias y admitiendo la realidad de la comunicación entre vivos y fallecidos lo que le hizo dedicarse el resto de su vida a experimentar y escribir sobre las prácticas espíritas, estableciendo las bases del espiritismo moderno y extendiendo la, doc la doctrina espírita por todo el mundo a partir de la publicación de su libro, el libro de los espíritus en 1857. En Oriente Medio, a finales del siglo XIX, principios del XX, también se utilizaba un método parecido al de la mesa parlante. A este método de contacto se le denominaba Kokuri. Utilizaban una especie de bandeja circular o tabla sujetada por tres varillas de bambú. Alrededor de la mesa se situaban tres o cuatro personas donde una de ellas cantaba Kokuri Sama, Kokuri Sama, que vendría a significar por favor descienda, por favor descienda. Y luego se le pedía al espíritu que si había descendido inclinara la mesa hacia uno de los presentes En 1853 es decir, cinco años después de que las mesas se pusieran de moda en Estados Unidos el fenómeno llega a Europa de la mano del periódico alemán Augsburg gasset del 18 del 4 de 1853 que se hizo eco de las instrucciones para reproducir el fenómeno que envió un comerciante neoyorquino a su hermano de Bremen. A partir de ahí se extendió el fenómeno por toda Europa, haciéndose muy popular. En una época donde no había pues ni televisión, ni internet, ni móviles, por lo que experimentar con la mesa giratoria resultaba un entretenimiento y una manera de compartir tiempo de ocio con la familia y amigos. El fenómeno estaba tan extendido que médicos de la época sobre todo franceses, se decidieron a investigar el fenómeno y a publicar sus investigaciones, entre ellos Rasibovsky, laureado del Instituto y de la Academia Imperial de Medicina, o Harvey, perteneciente a la Facultad de Medicina Parisina, donde ambos verificaron los movimientos rotatorios de la mesa, no así otro tipo de fenómenos concomitantes como las levitaciones. A pesar de los numerosos experimentos realizados en la época, casi siempre el enfoque estaba en determinar en qué impulsaba el movimiento de la mesa, más que en el contenido de los mensajes espirituales o otros fenómenos que podrían producirse. Un informe emitido por la Academia de las Ciencias de París negaba que el movimiento de la mesa fuera debido a movimientos de fluidos eléctricos o magnetismo el químico Michel-Eugène Chevrol ya en 1833 escribió un pequeño informe donde daba una explicación al movimiento de las varillas adivinatorias y del péndulo, atribuyéndolo a movimientos musculares involuntarios primero y después por la inercia. Así que en 1853 la Academia de las Ciencias de Francia nombró una comisión de investigadores entre los que se hallaba Chevrol, el químico Jean-Baptiste Boussingault y el físico Jacques Babinet, llegando a la misma conclusión que en el péndulo y la varilla. El conocido físico y químico británico Michel Faraday también estudió el fenómeno de las mesas, atribuyéndolo a movimientos musculares involuntarios. Utilizó el método científico en su investigación, que publicó en la revista Ateneu en 1853. Hubo dos investigadores que introdujeron en la posible explicación del fenómeno la variable psicológica como desencadenante de respuestas lógicas que daba la mesa. Ellos fueron el cirujano y oftalmólogo escocés James Bright y el fisiólogo y naturalista inglés William Benjamin Carpenter. Ellos venían a decir que el movimiento muscular inconsciente estaba comandado por las ideas dominantes del sujeto. A todo ello, la iglesia contribuyó con su opinión, atribuyéndolo a fuerzas demoníacas como era de esperar. TIEMPODEMISTERIO.COM En busca de la verdad William Jackson Crawford, fue profesor de ingeniería en la Universidad de Queens e investigador en fenómenos psíquicos. Realizó múltiples experimentos con la mesa. Entre los más conocidos, destaca uno por el que de una viga colgaba una báscula de las que mediaban cuatro hilos que sujetaban la mesa de experimentación, de manera que se pudiese medir el peso de la mesa. En la mesa se colocaban unas pestañas para que los experimentadores pudiesen poner sus manos, con la particularidad que dichas pestañas tenían un sistema eléctrico por el cual, si apretabas demasiado las manos contra la mesa, saltaba un aviso. Crawford comprobó que la mesa, en sus movimientos, incrementaba y disminuía de peso, pero no saltaba el avisador de presión, por lo que dedujo que no era la fuerza de los brazos y manos de las médiums lo que explicaba el movimiento de la mesa. En diversos experimentos pudo constatar lo siguiente. El aumento y la disminución de peso de la mesa no eran producidos por la acción muscular del medium ni de los asistentes. El medium o médiums perdían peso mientras que la mesa psíquicamente estaba afectada. La pérdida de peso del medium no duraba solamente mientras que se estaba influyendo en la mesa, sino que podía durar algún tiempo después de que la acción psíquica hubiese cesado. Había una fuerte evidencia de que un brazo psíquico o eslabón conectaba las piernas del medium con las patas de la mesa. Uno de los estudios más conocidos de Crawford Tuvo lugar entre 1914 y 1920. Estaban centrados en Carlin Gollinger, una niña de unos 17 años con supuestas capacidades mediúmnicas que era capaz de conseguir que la mesa levitara. Crawford ideó un equipo para evitar el fraude. Llegó a invitar a otros científicos a presenciar el fenómeno, como el físico William Barrett, quien informó de la experiencia a la SPR de la siguiente manera. La mesa comenzó a levantarse del suelo hasta alcanzar una altura de unos 12 o 18 pulgadas y permaneció así suspendida y bastante nivelada. Se nos permitió pasar por debajo de las manos unidas de los asistentes al círculo e intentar forzar la mesa hacia abajo. Esto no resultó imposible a ambos aunque nos aferramos a los lados de la mesa resistió nuestros mayores esfuerzos para empujarla hacia abajo. Luego me senté en la mesa cuando estaba a un pie del suelo y me balanceó. Finalmente me tiró. Luego regresamos fuera del círculo cuando la mesa se puso boca abajo y se movió hacia arriba y hacia abajo con las patas hacia arriba. Nuevamente entramos en el círculo e intentamos levantar la mesa del piso, pero parecía anclada. Durante estos experimentos y mientras la mesa estaba levitada, todos los asistentes levantaron repetidamente sus manos entrelazadas para que pudiéramos ver que nadie tenía contacto con la mesa. De hecho, estaban tan lejos de ella que podíamos caminar entre ellos y la mesa. Charles Richet fue un médico y fisiólogo francés premio Nobel en 1913, dedicó parte de su vida a estudiar los fenómenos metapsíquicos que plasmó en su majestuosa obra Tratado de Metapsíquica. Experimentó e investigó a los mejores médiums de la época, así que tuvo la ocasión de estudiar en profundidad el fenómeno de las mesas parlantes. Sobre ellas nos dijo Hay movimientos inconscientes, algunas veces muy enérgicos que pueden organizarse metódicamente y ser atribuidos a una personalidad especial, la cual parece distinta de la personalidad del médium. Se incurriría en craso error creyendo explicarlo todo por las contracciones musculares inconscientes. En realidad, el problema no es tan elemental y mucho menos cuando ésta es muy pesada y las contracciones musculares casi imperceptibles pueden difícilmente explicarse por los movimientos inconscientes. De suerte que, en algunos casos, es poco menos que imposible afirmar que sean debidos únicamente a las primeras. Muchísimas veces, muchísimas, he visto mesas pesadas moverse intensiva y rápidamente apenas el medium las tocaba. Giraban, daban vueltas por sí mismas, iban de un lugar a otro de la habitación con agilidad tal que podía seguírselas con trabajo y, sin embargo, el medium no ponía más que un dedo sobre el centro del tablero. Charles Richet, para una de las investigaciones que le hizo a la famosa medium Eusapia Paladino, mandó construir una mesa cuadrada de un metro de altura y metro y medio de lado. Sus patas acababan en punta, para que fuese difícil levantarla con sus pies o sus rodillas de manera fraudulenta. La mesa pesaba unos 20 kilos. La noche del experimento, la mesa empezó a moverse nada más eusapia puso sus dedos sobre la mesa, llegándose a levantar sobre sus cuatro patas. El 24 de octubre de 1935, un ingeniero electrónico, miembro de la Sociedad de Estudios Psíquicos de París, llamado Henri Mathiulot, tuvo sesiones con varias médiums, entre ellas la médium Madame Reservo, en esta foto vemos la levitación de la medium y al ingeniero midiendo la altura, que fue de unos 30 centímetros. El psicólogo inglés Kenneth Bachelor, a mediados de los 70, se decidió a investigar el fenómeno de las mesas parlantes. Para ello, dispuso de varios instrumentos electrónicos de verificación. Llevó a cabo 200 sesiones, la mayoría de las sesiones con poca luz. O en la oscuridad total, aunque utilizando pintura fluorescente en determinadas zonas estratégicas. Las primeras levitaciones completas ocurrieron en oscuridad total y solo pudieron confirmarse con el tacto y el sonido. Uno de los experimentos más célebres lo realizó en Exeter, Inglaterra, en 1978, con cuatro estudiantes de psicología, cuya experimentación filmó en total oscuridad con cámaras de infrarrojos, donde se pudo ver los movimientos de la mesa y la fuerza de las sacudidas. ¿Por qué trabajamos en la oscuridad? Bueno, desde una larga tradición, se sabe que funciona mejor de esa manera. Bueno, los cuatro, además de mí, son estudiantes de psicología, todos muy interesados en el experimento, y es una suposición segura de que no están presionando conscientemente. Pero existe algo como el presionamiento inconsciente o la acción muscular inconsciente. And it's very likely indeed that all the movements you've seen so far are due to this unconscious muscular action. That first section you saw was with quite a light table weighing 12 pounds and it's just beginning to rock. A bit later it can show more varied activity as you'll see here. What you have just seen can no doubt easily be explained in terms of unconscious muscular action. But, as time goes by, the movements of the table become stronger and stronger until they suggest that a paranormal force is creeping in superimposed on the unconscious muscular action. Here is an example in which Chris tries as hard as he can to hold the table down. But nevertheless, it moves. <laughs> <coughs> Another thing you can do is have one person sit on the table. And towards the end of this meeting, We introduced a table weighing 38 pounds. para mentes abiertas tiempodemisterio.com en busca de la verdad